Sí, nada más este, quiero responder una pregunta que hizo eh, la compañera Eve, Eve Rivera sobre el texto que leí hace un rato. Ella dice si hay alguna traducción sobre el texto que leí al principio. Ah, ok, ok, sí, sí adelante. Entonces ella pregunta si hay alguna traducción. Este, la respuesta es que no hay una traducción. Eh, no sé si creo que Eve estuviste en la, en la primera sesión que hicimos y yo decía que... Eh, mi apuesta es por crear materiales monolingües que, que como que porque creo que ejercen cierta presión en, en la gente para leer lo que está en la lengua y este, no tenemos una traducción, pero sí quiero hacer una traducción porque como vamos a subir este video a YouTube, entonces pues quiero ponerle la traducción para que la gente entienda, ¿no? Pero el texto en sí no está traducido, fue escrito en Shrita y está así hasta el momento, ¿no? Eh, bueno, por esa razón, porque los textos monolingües tienen más peso en la revitalización de la lengua. Muy bien, ese texto es, está muy excelente, Rayo, qué bueno que hiciste esa labor. Eh, no es lo mismo leerlo en español que ahorita, como dijo la muchacha o la chica que participó, que desde la lengua pues te llega más que si lo lees desde otra lengua que, que pues realmente muchos... Eh, lo tenemos como segunda lengua o algunos somos bilingües en, en ambos, ¿verdad? Bueno, pues eh, ojalá y ese texto rayo lo puedas divulgar, digo, con las adecuaciones que consideres necesario. Es muy importante circularlo entre los jóvenes. Eh, y eh, respecto a, a tu texto, pues bueno, te lo voy a leer como el comentario. Que agradeciéndote, porque pues bueno, para mí es importante que, que se expongan esos textos monolingües y poder leer el texto en la pantalla, a mí, a mí me, me reta mucho más que tener como la traducción. Y concuerdo contigo que, que este, los, tecto, los textos monolingües pues también son un acto de resistencia y que a nosotros los no hablantes pues nos motiva porque bueno en general como decían ¿no? los libros de ya sea de poesía o, o de cuentos o etcétera que son bilingües siempre viene la traducción al lado del, del texto y eso pues bueno yo que entiendo algunas palabras podría esforzarme a primero entender como eh, la lengua original y ya después tal vez irme a la traducción, pero que esté siempre automáticamente, pues nos genera pereza mental y hacernos irnos directo a la traducción. Básicamente era, era eso. Y pues sí me, me gustaría mucho pues, poder... O sea, digo, yo sé que Nelson está leyendo y no nos puede compartir el libro al mismo tiempo, pero pues a mí me gustaría, mientras vas leyendo, estar viendo, porque es mi única manera de aprender, porque yo estoy en la Ciudad de México y no escucho la lengua, pues casi nunca, ¿no? Entonces, el, el, el activar mi memoria visual, pues a mí me ayuda mucho a aprender. Es todo. Gracias. Sí, pues. sí gracias, Charlotte. Eh, bueno, sí, sí, en... Eso lo dije en la primera sesión, pero sí, el crear textos monolingües para mí es una postura política, ¿no? Como mencionas, como de resistencia. Y les comentaba también en esa sesión que eh, no he participado en concursos de creación literaria porque prácticamente todos los concursos que hay eh, piden eh, textos en zapoteco con traducción al español. Entonces, creo que por una parte eh, terminan evaluando lo bien logrado que está el texto en español, y hay pocos jurados que hablan la lengua en la que se escribe y por otra parte pues lo que ya les decía hace un momento ¿no? cuando ves un texto que está escrito en, en zapoteco y español generalmente eh, el concepto que usa Charlotte me gusta de pereza mental porque generalmente eh, a mí mismo me pasa he visto te, eh, libros o escritos en zapoteco que tienen traducción al español entonces como que miro tantito lo que está escrito en zapoteco y me voy a lo que está escrito en español entonces, eh, por eso tengo yo esa, esa postura que, de crear textos monolingües, aunque también me limita para muchas cosas, porque o sea, si, si escribiera textos bilingües podría pues, acceder a, a ciertos premios, a ciertos concursos para eh, promover esos textos, ¿no? Pero eh, generalmente eh, mi postura es que escribo para la gente que sabe hablar zapoteco y que quiere aprender a hablar zapoteco. Y, y pues bueno, quiero seguirlo haciendo monolingüe, aunque también hay una presión externa, eh, una presión social, o sea, hacia, hacia uno como escritor, ¿no? Como que también de repente eh, encuentras personas que, pues, que quieren leer el, el texto y te piden una traducción porque no, no conocen el, el idioma original en el que fue escrito. Y la otra cosa que comentaba también la vez pasada es que generalmente la literatura, eh, los concursos de literatura en lenguas indígenas, y siempre, como les, les dije, son eh, bilingües, pero la literatura no funciona así. La literatura, siempre los escritores escriben su obra y si esta obra eh, trasciende, hay alguien que los traduce. Eh, eh, casi en la literatura, casi ningún escritor, o creo que ninguno, ha escrito sus libros de manera bilingüe. Puede que exista alguno que, que hubiese hablado eh, muy bien español e inglés y quiso escribir su obra en las dos lenguas, ¿no? pero generalmente la, la literatura funciona así. El, cuando eh, la obra trasciende, se hace la traducción. Y finalmente también creo que cuando, eh, pues cuando se hacen esos te textos bilingües, también como que se, se pone, se pone a, la lengua en, a la lengua zapoteca o a la lengua indígena, en este caso, porque eso pasa con todas las lenguas indígenas, se, se le pone como con, en una categoría menor, creo, Creo que eh, cuando hacemos eso, recurrimos a la, a la lengua dominante para validar, para legitimar lo que está escrito en lengua indígena. Entonces, por eso tengo esa postura de crear textos monolingües, aunque también, eh, como les comentó tengo esa presión de, de hacer traducciones, ¿no? Y pues bueno, ese sería mi comentario. Pues sí, eh, le agradecemos los comentarios y yo creo que lo que nos acaba de comentar la compañera es, es, es lo primero que debemos de priorizar lamentablemente como ya ha mencionado Raimundo, eh, por ejemplo ninguna editorial te va a aceptar una una, pues una edición en monolingüe ¿no? y lo que se ha logrado a, con algunas editoriales que son independencias como Resistencia y otras editoriales es al menos que en la primera parte aparezca la obra total en la lengua y, y volteada o al revés, la Entonces, es lo que uno quisiera es que eh, hubiera materiales como en español que te material sin traducción, ¿no? No traducen a las al menos 68 agrupaciones que hay en, en, en el país y 16 en Oaxaca, ¿no? O sea, ninguna se traduce a esa... A, um, a estas lenguas ¿no? o sea, te dan, las, los periódicos escriben en español y bueno quien sabe leer español lo va a entender quien no, pues, ni modos como dicen, sí, es bien cierto que todos los concursos pues de alguna forma piden esta, esta, esta traducción, ¿no? al español y, y lo que me ha tocado revisar en esos textos justo ahorita ando en eso en revisar algunos textos de la variante Shiza, es que eh, se esmera mucho el hablante en mejorar la escritura en español más que en la lengua, ¿no? o, o incluso hay estrategias en que se piensan en español y se traducen de un, modo, de un método más directo, ¿no? y eso, como les he dicho, es muy fácil uh, determinarlo a través del conocimiento lingüístico de la lengua. Eh, lamentablemente, como bien lo señala Raimundo, eh, se precisa más en su traducción en, al español para, para que deje una, bu eh, una buena impresión a los evaluadores, a, quien, a, a los jueces o jurados, ¿no? Eh, y realmente se olvida la lengua de la cual fue creada y se olvida esta parte de, de su semántica, de su pragmática, ¿no? Que tiene en la, vida, en la vida cotidiana de los pueblos. Y bueno, pues vamos a seguir eh, resistiendo, aunque como les digo... Eh, en un principio estos textos habían escritos en, en Lidiachita, solo en Lidiachita, ¿no? Eh, pero pues las, las editoriales, bueno, no, nadie se salva de eso, todas las editoriales, instituciones, quieren su, su, su correspondiente traducción al español. Algunos con algunas innovaciones, otras, por ejemplo, eh, sobre todo en creación eh, literaria, poesía, eh, quieren la traducción en espejo, ¿no? Del lado... Uh, de, del lado izquierdo, eh, la lengua, y del lado eh, de, eh, derecho, el español. ¿no? Ese es como la, el formato que, que siempre hemos visto. Aunque también ha habido intereses, y más bien desde la conven eh, desde que el autor realmente eh, pues pida eso, ¿no? que ejerza sus derechos lingüísticos, como este libro que es del finado Víctor de la Cruz, que es hablante de Yaza, es el que he visto que está en, totalmente en dijazá ¿no? no hay ninguna traducción de, al español, incluso tiene su audio en dijazá ¿no? y yo creo que Víctor pues solicitó sus derechos lingüísticos al Inali, porque es una edición del Inali, ¿no? este librito es gratuito, nadie se los puede vender, eh, para, bueno, en este caso es para esta variante de, de dijazá y este el librito es porque justo esta persona ejerció su derecho lingüístico y pues bueno, no le quedó de otra la institución que aceptarla, ¿no? Porque eh, si es una institución que debe garantizar los derechos, se tienen que hacer. Entonces, eh, pero para el caso de que nosotros queramos que, nos, que se publiquen en alguna editorial, recetario, lo que sea, yo creo que se tendría que negociar con ellos para que la publicación tenga o aparezca solo en la lengua aunque pues las editoriales necesitan de dónde sacar recursos y para ello mucha gente, como también se ha mencionado, ah, pues necesita esa parte del español para entender o saber qué es lo que, pues, qué es lo que realmente quiere decir esta, eh, o qué es lo que está expresando el material. En, es, en Estroza decía algo muy, muy importante, ¿no? El dijazá llegó a, a, también a, a cultivar mucho el español en ese lado, porque no tenía algunos mmm, términos, por ejemplo, que que al traducirlos al español quedaban más bonitos, y en fin, muchas expresiones de ese tipo. Y hay versiones, o hay quien defiende la, la traducción, o la forma bilingüe de los escritos, eh, cuando realmente debemos posicionar la forma monolingüe, como les digo. Eh, cualquier concurso donde ustedes quieran participar, siempre nos van a pedir la parte, de, de, de, la parte español. Eh, y al final, por ejemplo, hay textos que hemos evaluado, eh, en la lengua la verdad es muy pobre ¿no? es muy pobre la expresión y tiene más textos en español y muy, más trabajado esta parte de esa versión lo que queremos es que pues bueno, a la, a la próxima pidamos que quienes evalúen los textos sean los hablantes o variantes de estas lenguas para que realmente los jurados tengan una mejor comprensión de lo que se está creando y bueno, este, pues este esfuerzo es para, para ustedes para, y también para nuestra gente. Yo también, de repente, cuando escribo, yo escribo para la gente que habla zapoteco ¿no? Para la gente como lengua materna, pero igual pensando en un público externo que quiera aprenderlo como, lengua, como segunda lengua, pues igual estamos tratando de, de aportar para ello.